En este vídeo vamos a ver cómo enviar correos utilizando la herramienta. Para ello tenemos que tener instalado Microsoft Outlook, el programa de correo, aunque la cuenta puede ser una cuenta de Google, por ejemplo. En el, la que yo tengo es una cuenta de Gmail. Como habréis visto en el Excel, la cuenta de destino para hacer todas las pruebas es una cuenta de Mailinator o Mailinator, como queráis decirlo. Y es una, una página muy interesante porque nos permite hacer pruebas. Nosotros ponemos cualquier nombre que queramos como dirección de correo. Por ejemplo, curso @mailinator.com Y esa será nuestra dirección a la que podamos enviar datos. Como veis, eso es lo que aparece en la etiqueta de BV, correo. Por lo tanto, para enviar un correo es muy sencillo. Solo hay que marcar en el apartado correo, se envía el correo. Con nombre personalizado, ¿no? Como queramos. Por defecto aparece deshabilitado, se habilita. Nos sale una alerta buscando todas las cuentas de correo que tengamos instalado en nuestro Outlook. Elegimos la que queramos, ponemos el texto del, del asunto, el texto del cuerpo del mensaje y simplemente pulsando Aceptar ya se enviaría como un correo básico. Ahora después veremos cómo hacerlo en lugar de texto con formato HTML. tan sencillo, con eso pulsamos Aceptar, vemos que se están generando los documentos con los nombres y vemos que, hay que mirarlo rápido, que en el Outlook están saliendo los mensajes y que en el destino están recibiéndose. Entonces esta sería la primera prueba de envío de mensajes. La herramienta de Marinator lo único que nos permite visualizar, no se pueden ver los adjuntos, pero sí podemos ver dentro de nuestra aplicación de Outlook los adjuntos que se han enviado, como vemos el correo con el, el texto que hemos puesto, con el destino y con el PDF adjunto sin problema. Supongamos que el formato que queremos utilizar ahora no es texto plano, sino es HTML, entonces vamos a ver cómo podemos con la herramienta enviar correos con HTML. Vamos a cambiar el asunto del mensaje y en formato, en el apartado de formato, ponemos HTML. Y ahí tenéis un ejemplo de etiquetas que se pueden utilizar. Etiquetas de cabecera, de negrita, de cursiva y además incluso poder adjuntar imágenes. Eso es solamente un ejemplo. Podéis personalizarlo con cualquier etiqueta HTML más o menos básica que es la que emite el correo y cuando eh, queramos enviarlo importante con control z tantas veces como haga falta para restaurar el documento como estaba inicialmente y entonces ahora ya sí podemos darle al botón aceptar y eh, se van a generar todos los correos pero esta vez en lugar de ser texto plano como antes veis lo que quedaba antes el mensaje de prueba 2 va a ser un texto en html vamos a ver cómo queda en alguno de ellos ¿Veis? el texto aparece Incluso una imagen incluida, que es lo que venía en el cuerpo del mensaje. Por lo tanto, ya sabemos enviar correos con texto plano y con eh, texto en HTML. Pero imaginaros ahora otra situación en la que queremos mandar los mensajes personalizados, con su carta personalizada, pero a lo mejor queremos mandar un folleto algo que es común a todos. Por ejemplo, seleccionamos si un fichero cualquiera que queremos adjuntar en la parte de adjuntos y podemos añadir todos los adjuntos que queramos que serán comunes para todos los usuarios, además de su fichero personalizado. Eso solamente hay que pulsar donde está el clip. Y vemos que al enviarlo, bueno los adjuntos no vamos a poder verlo aquí, pero si sí en la de envío. Vamos a ver lo que se ha enviado. Pues tenemos, si abrimos uno de los documentos nuevos, veis el fichero personalizado y además el fichero de, de firma que no es un PNG que se adjunta a todos los documentos. Por lo tanto, podemos tener una carta personal y luego añadir información genérica para el resto. Espero que os esté resultando interesante y nos vemos en el próximo vídeo del curso. Acordaros de suscribiros, darle a la campanita y compartir. Muchas gracias y hasta pronto.